Draghi hosti, doblados, universo de la Biblioteca, en la de la historia la ime de, de la historia la historia de koji situacije vezane za de la pues Yo saludo este en su este i este y quiero en, este en este su este de esta exposición de Serbia y México, que en esta exposición. i dar na la embajada de México y al la que ha la de la y pues todo el mundo ha que es milagroso, muy rico, chismes y representativo para las masas de Serbia y México. lo que veníais en la universidad de o en el y en es el de millones de chanchos. Todo chanchos que hemos visto en el portal, el caso de Mexico es el servicio de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la fue un la historia de la historia de la en el la historia de la historia de la historia de la historia de la historia što je ovdje izvorno pokazano kroz prikazke štanke. Veliko interesovanje se bi može se zaključiti na znovu oba tema koje su kupivljena na člancima od sporta, kulture, padu, priorite, politike i svih osnovnih tema koje čine jedru suštenskih. Ya uh, se falla usted dos, y usted, o insus, y a Sadox Positivos podrían pasar para la sobratiza, o en Chantriz, y nos podrían pasar de eso. Buenos días, eh, me da mucho gusto estar aquí para inaugurar esta importante exhibición de este archivo de la universidad que constituye un tesoro y es para nosotros motivo de orgullo estar hoy aquí con todos ustedes. Buenas tardes, gran Quiero expresar mi agradecimiento profundo por esta iniciativa y agradecerle al director de la biblioteca universitaria, al doctor Alexander Jerkov, y extenderle nuestros mejores deseos para la pronta recuperación, pues de la salud de las familias que se encuentran en sus momentos, por lo cual nos estar con nosotros. Želim da se na Universitetske Biblioteca Svetosa Martović, profesor Dr. Aleksandr Jerkovu y želim uh, brzo oporovar članom njegove porodice zbog kojeg on pravo danas nije mogao da bude prisut. Eh, mi agradecimiento pleno también eh, por esta iniciativa que además pues eh, fue muy generosa, muy amistosa. Agradecimiento precisamente a Adam Sofronjević eh, por esta iniciativa porque gracias a él pues esta idea hoy podemos materializarla y compartirla con ustedes y también mi agradecimiento bueno pues aparte del equipo que trabajó en esto eh, quiero agradecer a al personal de la biblioteca Dragana Jankovic y Natasja Matovic por el esfuerzo que realizaron así como a las demás personas que eh, colaboraron en este proyecto. Agradezco a la biblioteca uh, a la biblioteca que ha participado en el diseño en este portal y en su trabajo por la más grande Dragani Jankovic y Natasja Matovic en el trabajo y eh, el acervo que ahora vemos parte, eh, en realidad es un tesoro, no solamente para expertos en historia, no solamente pues, para académicos que están interesados en estos temas, sino es un, un lazo muy importante, como decía Adam, sobre los vínculos previos que han existido entre México y Serbia. Uh, da da ova izložba, naše koje smo y qué mejor que inaugurar esta portal con este material tan importante en el marco de la celebración de los 75 años de relaciones ininterrumpidas entre México y Serbia. De de 75 de eh, Quisiera recordarles que para México esta celebración es muy importante. Es la celebración de una larga amistad ininterrumpida desde que México abrió sus puertas que en esta ciudad de Belgrado, con su embajada, nunca las ha cerrado. <fiel> e, México está convencido de que esta relación ininterrumpida que empezó con la anterior Yugoslavia y que ha acompañado al pueblo de Serbia durante un proceso histórico es una muestra de nuestra amistad verdadera y real con el pueblo de Serbia. México y Yugoslavia, tanto para vos, nuestros yos, en cada uno Yugoslavia, pasando danas a Serbia, pokazujú da ni jednom momentu nismo prekinuli te odnos. Se y to je Como ustedes saben, México siempre ha apoyado y ha expresado su colaboración para el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de Serbia frente al tema de Kosovo. Causco saben, México se ha, ¡últimamente ha luchado por el respeto a la soberanía y a integridad adheseno sa temu sa osobi. México, ahora que es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente, ha reiterado esta postura en favor de la soberanía y integridad territorial de Serbia. México, kao član nesta eh, nesta član Saveta bezbednosti Unije i Francija, potvrdioje svoje stanovište da treba da se eh, Postres de Berenitas y territorialmente Así es que, bueno, en este marco, eh, nosotros estamos muy orgullosos de compartir esta información que demuestra que nuestra amistad, pues, viene desde el siglo XIX. Mismo de hombres, de potra y de mujer, de pocas, de más de un día, de extraer y estos materiales que ustedes ven, eh, por ejemplo, reflejan distintos capítulos interesantes desde el reino de Serbia y desde la ocupación francesa cuando en México se estableció el imperio por Maximiliano de Asburgo nuestra historia y nuestras tradiciones, en el tiempo, digamos, cuando Serbia era una realeza y cuando estaba conectada, con la intervención francesa en México, cuando él era el coronel Maximiliano. Entonces, este es un vínculo muy interesante entre un momento histórico en donde México tiene una parte de su historia muy importante relacionada precisamente con el imperio Austrohúngaro, que efectivamente pues ha sido un componente también de la historia de Serbia. Y todo eso nos opuesta a conectar, porque Serbia fue parte de la Austrohúngara y México, también con el imperator Maximiliano, muestra que también estaban conectados con austro Austrohúngara. Y bueno, eh, no me quiero extender, pero hay otros el, instantes muy interesantes. Ven ustedes el tema de Frida Kahlo, ven ustedes el tema de León Trotsky, que precisamente fue un refugiado político eh, por el gobierno de México y que tuvo una relación súper estrecha con Frida Kahlo y Diego Rivera. Uh, historia la con y Diego River. pero bueno son simplemente dos ejemplos que yo quisiera enfatizar por su importancia que tiene este gran acero y los invito a que pues por favor todos traten de difundir eh, esta riqueza traten de que por favor nuestros amigos serbios tengan acceso a elementos históricos que demuestra precisamente esta larga amistad entre los dos países. Ya se sadosvrnóo a en dos interesantes detalles de toda esta obra. Quiero agradecer a sus compañeros que en Serbio se resuelan sobre este portal y esta obra que es muy importante para nuestras comunidades. Eh, finalmente, estos 75 años de relaciones diplomáticas y todos estos antecedentes, pues muestran, insisto, la enorme relación de amistad que es fundamental para los vínculos entre los pueblos mexicanos y sépticos. Uprovodih 75 godina, koje je, uh, proslavljamo ove godine, pokazuju koliko su vitalni i značajni za srpski i meksički narod i veze koje su velike između srpskog i meksičkog naroda. Los amigos, insisto, los verdaderos amigos siempre estamos en las buenas y en las malas. Želim da istaknem još jednom da su prijatelji pravi uvek tu, i u dobro i u zbogu. Muchas gracias, Adam, muchas gracias a todo el equipo de la universidad, de la biblioteca de la universidad, por este gran esfuerzo. Así es que eh, nos unimos presente con gran orgullo a difundir este enorme tesoro. Muchas gracias. Hvala vam